Toque que siempre de tu cabeza me dijeron que tú no quieres saber nada de mí Cerra mis superia, y refiero a un antes que conmigo, antes que conmigo Yo pensé que tú me amabas, todas las que se las dedicaba Pero ya no puedo hacer nada, porque me dice que no quiero estar conmigo y en mi cabeza repito, Otro tío sin amor que es de su madura, siento un dolor en el interior, yo pensé que me amaba, pero apenas veía y sin ganas, me terminé y ahora, otro día. Es bonito recordar ah, Como me molestaba A las dos Por ser de unido y la vista Me los dedicaba Y me fue a la Me puso prueba Y me emborraché toda la noche Y después lo tomé un poche El día no le encontré me se tenía vigilado Y desde entonces me quedé Otro día sin cama Me quedé sin vano Ahora siento un dolor en el interior Las personas me seguían y no nos Que bonito era eso Una noche sin ti Y una pista sin ti No me imaginaba sin saber Que hoy llegaba este es un día ya fue historia Ya perdimos la paciencia Esa social es mentira me confundí Cada día uh -uh. Otro día sin amor, me quedé malo, siento un dolor en mi corazón. Junto con el timbre de tu casa me dijeron que no quieres saber nada de mí, prefiere estar sola es que conmigo. Yo pensé que tú me amabas, tú te las te las dedicaba. Ya, ya sin ganas te terminé. Ya ahora otro día sin tu amor Me quedé sin valor Ayendo un dolor en el corazón El bonito recortar como me molestaba porque tan unido Oh, oh, oh, oh, oh ese, ese me quedé sin querer, sin amor Baby, otro día sin temor, oh oh, oh, sin sin oh, oh,